Elaborando como antes os expliqué y a los demás, os explico un poquito brevemente. Vamos a empezar elaborando los cuatro cócteles de nuestro equipo. Vale, vamos a tener una, una puntuación de degustación, presentación y un poco de elaboración junto con la decoración, que es muy importante. Y después vamos a tener otra puntuación del cóctel que más venda. Vale, de esas dos puntuaciones se va a sacar el ganador de total de la competición. Eh, vamos a empezar con el cóctel San Borondón del señor Iván García. Por aquí lo tenéis. Vale es un cóctel que se elabora eh, directamente en el vaso, ¿vale? eh, San Morondón, como todos sabéis, es una isla ficticia, cuenta la leyenda que es una isla que se encuentra entre la palma y el hierro. Eh, en este caso nuestro de Iván García quiso tener, hacer referencia a esta isla para que no se olviden nuestros principios y nuestra, una, una de, nuestros, de nuestras leyendas en todas las islas se habla de ella, y queremos hacer una inspiración. Nuestro cóctel está inspirado en esa isla. Eh, durante toda la elaboración, yo voy a hablar mucho de la inspiración, ¿vale? Porque creo que para crear un cóctel hay que estar inspirado y inspirarse en algo. En este caso, como hemos dicho, nuestro bartender Iván se ha inspirado en San Borondón. El cóctel, como habéis visto, es macerado una cereza amarena con hojas de menta y lima. Ah, en este caso seguimos un poco la maceración para que se funde bien los cítricos con el dulce y el aromático de la hierba por supuesto está elaborado con una gran ginebra ginebra Brockman una ginebra que todos conocéis bastante conocida ya y con un poco de, de carrera en el mercado eh, una ginebra de perfil aromático de perfil frutal, en este caso de fruto rojo pero no deja de, salir, de sentirse en su sabor, en su cata las notas a enebro como cualquier ginebra como una buena ginebra que es lo va a acompañar el pisco gobernador de la gran casa torres. En este caso solo le va a dar un toque, un centilitro y medio por cada trago, que nos va a dar las notas de, de alcohólicas, las, las notas que le va a dar la, la fuerza y la personalidad a nuestro cóctel. En este caso es un cóctel londrín en el que vamos a hacer. ya hemos macerado y ahora vamos a mezclarlo todo bien para que se integre bien lo que es el sirope. Y el ingrediente especial, el ingrediente que nos va a combinar y nos va a hacer nuestro cóctel un poco más divertido, un poco diferente a todo lo demás, es un screw ¿vale? de amarena, elaborado por nuestro bartender, amarena y maracuyá. Eh, en este caso el screw, para los que no lo conocen, es una elaboración... Vale, bueno, nos pasemos... Es una elaboración elaborada con vinagre de manzana. ¿vale? Durante una maceración de unas cuantas horas, se va añadiendo el vinagre de manzana, la marena en este caso, y la maracuyá, para avanzar, balancear todos los sabores. Y como no, la parte dulce de nuestro cóctel, la gran marca, protagonista de hoy, real de frambuesa. No pelota porque jurado, <risa> <risa> Seguramente todos, conocer, todos conoceréis esta gran marca, eh, entre ellos vais a ver sabores muy peculiares hoy, como es el jengibre, la calabaza, en este caso la frambuesa. Os invito a probarla, tenéis aquí un stand con Juan Carlos que podéis probarla en toda su gama de sabores. Y para terminar, para hacerle un poco más largo el cóctel y un toque carbónico, vamos a poner un top de la tónica suave Pink. Vale, le ponemos una pequeña coronita más de hielo para darle ese toque refrescante. Ya que estamos en una gran isla como es Tenerife, y suele hacer bastante calor. La decoración y una parte aromática, como todos sabéis, el aroma es muy importante en todo: tanto en el cóctel, la comida, las mujeres, también, según lo que te guste. Y vamos a ponerle una pasquita. Como veis aquí, tiene una pequeña funda, son pajitas diferentes a lo demás. Esta pajita se llama sorbos, en este caso nuestro bartender ha elegido el sabor de fresa porque va a combinar muy bien con su trago, ya que el raspberry y la tónica de pink van muy bien con la fresa. Son pajitas comestibles, como todos sabéis, a partir de muy, muy poco, dicen que 2019, se van a tener que retirar todas las pajitas de plástico para mirar un poco por el medio ambiente. Entonces en este caso, tenemos las pajita de fresa comestible Los chicharreros están nerviosos, ¿no? Y por aquí tenemos a de Iván García, A todos ustedes. Bueno, vamos a continuar con otro cóctel, en este caso se llama Ojana. En este caso la bartender que lo, lo ha creado se llama Leonela Suárez, viene de Gran Canaria y me la ha puesto un poquito complicado la verdad bastantes ingredientes, cuando veas que miro para abajo no es que piense es que miro la chuleta vale eh, en este caso como hablamos de la inspiración, la inspiración en el cóctel hemos dicho que es muy importante vale en este caso eh, ojana, no sé si lo saben significa familia significa el andaluz vamos a ver Ojana, como todos sabéis, significa familia, ¿vale? En este caso, la inspiración de nuestro bartender ha sido la familia, eh, porque en todos sus ingredientes, cuando creó el cóctel, pensó en, en alguien de su familia. Eh, la piña, por ejemplo, por decir la parte más importante del cóctel y de, y de la creación, es eh, su madre, ¿vale? Entonces, se eh, quiso inspirar en esa parte de la piña a su madre. Eh, además, a mí me toca decir en lo personal que, que también me, me da mucho orgullo y satisfacción poder realizar un coste de esta persona, porque como dice el nombre, familia, Ojana, ella es parte de mi familia, de la que no nos toca, sino de la que le como una buena amiga mía ¿vale? Eh, aquí me puse la palabra fly, que es muy importante. Eh, en este caso nos dejamos de sentimientos y empezamos con el DIN 72. 72, como veis, nos patrocina a nosotros, a nuestro equipo de Gran Canaria, Es una ginebra de Fuerteventura, la primera y única London Drive hecha en las Islas de Canarias, ¿vale? En, la isla canaria. en este caso, nos va a dar en el trago la parte seca, la parte especiada y la parte frutal, ya que en su elaboración contiene también fruta de la pasión. Entonces, uno, uno de sus botánicos es fruta de la pasión. Continuamos con la parte que nos va a dar la parte un poquito más seca, dulce, especial y diferente, San James, un ron agrícola. Por aquí, <risa> un ron agrícola diferente a todos lo demás, os invito a que lo probéis también solo, ya que no tiene nada que ver con los demás rones que vamos a... encontrando en el mercado a nivel agrícola. Bueno, este, no me no idea, hombre. este no me quiere escuchar más. Pues vamos a poner otros 2 centilitros de Sanjay. Como no, seguimos con... con la gran marca de Brandy Torres 15, en este caso uno de nuestros máximos colaboradores, desde la primera batalla desde la que empezamos con esta locura. Aquí tenemos a uno que no se calla a mi izquierda, Abel López, bartender de, de Torres, de momento. Continuamos con unos de los cuantos elaboraciones que ha creado la señorita Leonela. En este caso es un señor de vainilla y especias. Igual os digo que eh, eh, Leonela está en una etapa un poco creativa en su vida. Y está creando, como son todos los que saben en redes sociales, yo creo que un, un cóctel por, no por día, sino por hora. Así que en nivel creaciones está creando bastante. Eh, por aquí tenemos un sweet and sour, ¿vale? En este caso para equilibrar esas notas dulces que estamos añadiendo con la vainilla y con, con el sobre todo. 3 centilitros, en este caso lo añadimos al cóctel. Y vamos con la parte frutal, la parte que nos proporciona los gran pureza de real. En este caso, tenemos la suerte de tener el estreno o la presentación de uno de los nuevos sabores de Real, que es el plátano. Igualmente les invito a que lo prueben porque es una pasada, la verdad. En una isla como la nuestra necesitamos un puré de, de plátano. Es muy, muy, muy muy puro y, y no hace falta que yo lo diga, sino que lo van ustedes mismos a comprobar cuando lo prueben. Lo acompaña otro puré muy especial que tiene Real, que es la piña. En este caso, como dijimos, inspirado en la madre de nuestra bartender Leonela. Y continuamos con otra parte de piña Y por supuesto, qué mejor fruta para acompañar una piña Que el coco En este caso es un agua de coco con piña natural Que nos va a toda esa parte tropical Esa parte de, de Canarias Esa parte fresca Esa parte que sale Esa parte que no, ya salió por aquí. Todo eso Agitado la costelera. ¡Vale! Agitado para que estemos bien en todos los purés, sobre todo. Nada, nada, nada, le presentamos presentado vamos a cambiarlo, eh. No, porque Racha, nos, está. Está, nos está acojonando los chicharreros. Dios. Y le vamos Ay, hacer. No, le, a hacer. Hasta bien nos está acojonando el Leonardo. Le hacemos un double strainer con lo que conseguimos que no se nos mezcle nada de nuestra fruta natural. Por aquí. Y terminamos con otra de las creaciones de Leonela. Que es una bueno, fantástica espuma de coco, mango y vainilla. ¿No? Me están dando indicaciones la botella. Sí. ¡Vamos! Tony! <ríe> ¡Epa! Este pesa más, ¿no? Eh? Cuidado, cuidado, me vas a liar. Mango, coco y vainilla. No. Bueno. Una pasada de espuma, la verdad. Una gran decoración que nos ha preparado la señorita Leonela, que en este caso es una bola de, de coco. Y para acompañarlo, le da un toque colorido femenino a su cóctel. Una flor comestible. Se ve la presentación es una chica, obviamente. Y lo va a acompañar con la pasquita de chocolate. Eh. Mm. Igual que decíamos, la pajita, volvemos otra vez, todo nuestro equipo tiene en cada, en cada una de sus elaboraciones una de la pajitas de sorbo y el sabor va a corte con el cóctel. Lo podrán comprobar cuando prueben el cóctel. Tenemos la de chocolate en este caso. Y para terminar, otra elaboración de Leonela es un polvo de flor de hibisco y coco. Que quedará todo encima de la espuma. Pues por aquí tenemos a Ojana, de Leonela Suárez. Ver, ver, continuamos, este equipo. A ver, señores, a ver, señores, atención, atención. Bueno, por favor, Continuamos atención. con el tercer cóctel de nuestro equipo de Gran Canaria. En este caso, el Batman Sergio Gutiérrez. Eh, volvemos a la inspiración, volvemos a la familia. En este caso, en lo personal, no, podría, no, no tendría por qué decirlo, a lo mejor no, no hace falta que lo dijera, claro, pero sí, quiero recalcarlo mañana. ya que eh, el nombre del cóctel es el bartender muy, muy, muy amigo mío, como un hermano, y el nombre del cóctel es el nombre de mi hijo. Mi hijo, tengo seis meses, oh, y mujer, que no eh, para mí es emocionante de realizar este cóctel. Puntos ¿no? entonces. Eh, es otro londrín otro no, cóctel vale, tigre por bueno. supuesto por aquí punto, ¿eh? <risa> eh, nuestra base alcohólica del cóctel es un vodka beluga un vodka de alta calidad como todos conocéis de la magnífica marca Torres aquí. Carta. en la parte digamos más alcohólica de nuestro cóctel lo va a acompañar la ginebra Brockman nuevamente como ya dijimos una gran ginebra aromática de perfil afrutado y no hace falta decir ninguna otra marca pero nada que ver con lo que se está viendo muy de moda en el mercado Brockman puede ser la madre de todo esto de toda esta tendencia y la que creo que, que fue la gran repercutora en todo este boom de las ginebras aromáticas de, aromática de sabores, pero con perfil de ginebra de verdad. Lo va a acompañar padrón Blanco, es un vermú catalán, muy muy suave, floral, notas florales, que nos va a acompañar nuestro cóctel muy bien a continuación con los purés que vamos a ir viendo. La parte cítrica del cóctel, en este caso, pues es un sweet and sour. Para equilibrar son notas dulces que vamos a añadir con los purés que vais a ver a continuación. En este caso lo voy a acompañar con un puré de jengibre que va a ser picante. Solo un toque de un centilitro para que no sobresalga. Y acompañado con un puré que va muy bien por esta fecha, el gran puré de calabaza. Ahora que viene Halloween, os invito a probarlo también en el estándar real. Vais a ver la diferencia. Creo que no hay ningún puré de calabaza en el mercado en este caso. Real lo tiene y muy bueno. 2 centilitros por cada cóctel de calabaza, ¿sí? Es muy rico. Y va a continuar, en este caso el bartender ha querido utilizar unos té, en este caso de la marca Dilma. Para el que no los conozca, son unos té de, de Sri Lanka, de mucha, mucha calidad. Y, y que le va a dar el toque diferente a nuestro cóctel. En este caso nuestro bartender ha querido infusionar ese té, llevándolo a equilibrarlo hasta el punto que él quería... Y, y creía que le iba a ir mejor en el cóctel, lleva 3 centilitros. Lo ha combinado con un poco de té negro también para darle esa potencia del té, además del té de vainilla que es muy potente y sabe bastante a vainilla. Todo va en la costelera, como vemos apostamos por ingredientes diferentes como la utilización del té, De igual manera le hacemos un double strainer le un poco de hielo picado para alargar nuestro cóctel y lo terminamos con una soda casera de jengibre y vainilla en este caso nuestro bartender podría utilizar cualquier refresco, cualquier mixer pero en este caso le quiso dar su personalidad y su toque es casero en este caso poniendo ginger y vainilla ayudando a nuestro jurado que el cóctel quede totalmente igual tanto su parte de abajo como la de arriba y terminamos como decíamos el perfume es muy importante y como siempre digo cuando nos ponemos el perfume antes o después de la ducha después de la ducha entonces lo último que vamos a encontrar en nuestro cóctel es el perfume que es lo primero que vamos a apreciar a acercarnos en este caso al cóctel ángel es un perfume como dijimos, de la gran ginebra Ginz de y va a terminar decorado con otra elaboración de nuestro bartender que es un limón deshidratado en este caso y eh, eh, emulando un poco las vainas de vainilla en este caso nuestro bartender ha deshidratado la piel del plátano creando un poco el estilo a la vaina de vainilla con sabor a regalito os invito, si queréis, a probarla también, que le da un toque diferente al cóctel y va acorde con el sabor. Y lo acompaña para darle toque fresco con una pasquita sorbo nuevamente de lima. Ahora sí pueden aplaudir. Gracias. ¡Bien, bien, bien, bien, bien!